Bienvenidos a un nuevo capítulo sobre la historia de los Mundiales Hoy hablaremos de Corea Japón 2002 Después de varias alternancias entre Europa y América la Copa del Mundo se jugó por primera vez en Asia La FIFA demostraba así su intención de expandir al fútbol hacia regiones con menos tradición futbolística pero obviamente con mucho potencial económico Un hecho histórico sin dudas fue la unión de dos países para organizar por primera vez la copa mundial el evento estuvo marcado por grandes avances tecnológicos y estadios muy espectaculares Atonic y Cass fueron las extravagantes mascotas los personajes representaban a extraterrestres que provenían de un planeta imaginario mientras que Adidas presentó la pelota Fibernova con grandes avances en cuanto a su diseño sin embargo el balón fue muy criticado especialmente por los arqueros al ser muy liviano. La cantante estadounidense Anastasia tuvo a su cargo el himno oficial. La canción se llamó Boom. Nuevamente fueron 32 las selecciones clasificadas para esa cita mundialista, todas ellas divididas en 8 grupos con 4 equipos cada uno. Las grandes elecciones fueron Francia, la última campeona mundial y Argentina, quien llegó a ese evento como una de las principales candidatas a quedarse con el título. Ambos países se eliminaron en esa primera ronda. Paraguay conformó grupo con Sudáfrica, España y Eslovenia, pero en la previa ese mundial, uno de los grandes errores de la dirigencia paraguaya fue haber destituido al entonces entrenador Sergio Macarián, quien había clasificado a la Lvi roja En su lugar, contrataron al italiano Cesare Maldini, una leyenda del fútbol mundial pero con escaso conocimiento del fútbol paraguayo Paraguay debutó ante Sudáfrica y el partido terminó igualado 2 a 2 Uno de los goles albirrojos fue obra de Francisco Chiquiarse con un soberbio tiro libre Posteriormente la albirroja cayó derrotada 3 a 1 ante España y el tercer partido ante Eslovenia fue el decisivo La albirroja tenía que ganarle al equipo europeo por dos goles de diferencia pero al cabo del primer tiempo se estaba perdiendo 1 a 0. En la complementaria se vino el show de Nelson Pepino Cuevas quien en pocos minutos logró marcar dos maravillosos goles y colaboró para que Paraguay pueda vencer 3 a 1 y así clasificar a los octavos de final. Sin duda, las grandes sorpresas fueron las selecciones de Senegal, Turquía y Corea del Sur países que incluso llegaron hasta las instancias más decisivas. Mientras que Brasil, Alemania y España fueron los países más destacados en esa fase inicial. En los octavos de final, Paraguay se enfrentó a Alemania en un partido muy parejo, muy disputado, donde obviamente la albirroja antepuso el juego defensivo. La intención era terminar igualados en los 90 minutos y tratar que el partido pueda llegar a esa tanda de penales pero a los 88 minutos se vino el gol alemán y Paraguay no tuvo tiempo de reaccionar como sabor amargo quedó que el técnico italiano nunca hizo ingresar a Nelson Fipino Cuevas quien como dijimos el partido anterior se convirtió en el salvador de la Albirroja. en otros partidos de esa instancia Inglaterra derrotó a Alemania Senegal se impuso ante Suecia, España venció a Irlanda y Corea del Sur dio la gran nota venciendo a la Italia. A lo largo del torneo, el país asiático fue favorecido ampliamente por los árbitros, lo que causó mucha polémica. Mientras que en otros partidos, Japón perdió ante Turquía, Brasil le ganó a Bélgica y Estados Unidos derrotó a México. Ya por los cuartos de final, Turquía volvió a dar la sorpresa venciendo a la España, otra de las candidatas al título. Alemania venció a Estados Unidos, Turquía derrotó a Senegal y Brasil se impuso a Inglaterra. En el equipo brasileño, sus grandes figuras eran Ronaldo, Rivaldo y Ronaldinho. Ya en semifinales, Brasil y Alemania derrotaron a Turquía y a Corea respectivamente. De esta manera, tanto el país europeo como el sudamericano, ambas potencias mundiales, se enfrentaron por primera vez en una Copa del Mundo. Alemania tenía como gran figura a su arquero, Oliver Kahn. Sin embargo, su mediocampista, Michael Ballack, se perdió ese partido decisivo. En contrapartida, Brasil sí llegó a esa final con todo su poderío. El primer tiempo terminó igualado sin goles, pero en la complementaria llegaron los dos goles de Ronaldo, la máxima figura de aquella competición. El delantero brasileño tuvo que superar graves lesiones, se tomó revancha de aquella fatídica final de Francia 98 y se convirtió en leyenda, mientras que Brasil se consagró como pentacampeón del mundo. No te pierdas el siguiente capítulo donde hablaremos de Alemania 2006, cuando Italia se impuso a la magia de Zidane.